Capítulo 4. Conversiones. Convertir, ¿cómo así? Es que necesitamos convertir algo. La verdad, sí. Resulta que afortunadamente ahorita tenemos un ecosistema muy amplio de lenguajes de programación, de dispositivos, de máquinas, de conexiones, de todo, ¿cierto? Al haber creado este estándar de JSON, lo que hicimos fue un estándar para transmitir los datos. Listo. No quiere decir que todos se vayan a comunicar igual. Les voy a demostrar un ejemplo aquí de la variedad que podríamos encontrar. Nosotros podríamos tener una máquina que está corriendo un navegador, el navegador corre JavaScript, o podríamos tener un teléfono móvil, que también está corriendo un navegador, el navegador corre JavaScript, ¿cierto? Los dos están conectando una API, digamos que es una API RES, y esta API está hecha en Node.js, entonces corre en JavaScript. Podríamos decir, ah, bueno, si todos hablan en JavaScript, pues mandemos todo en javascript, no nos tenemos por qué mandar un json bueno y digamos que hasta si se pudiera, sí, pues para evitar cosas pero como tenemos un ecosistema bien rico vamos a encontrar cosas como por ejemplo esta que el web server o la API está escrita en java entonces java sabe javascript suena parecido pero no, no es lo mismo qué pasa si entonces está hecho en .NET Core C sabe javascript o javascript sabe C no Ahora pongamos un caso más complicado, pueden haber aplicaciones nativas corriendo en Android. ¿Android sabe C Sharp? No. ¿Android sabe JavaScript? No. Todo lo que se definió fue algo como esto. Cada uno en su propio ecosistema corre en lo que debe. Aquí por ejemplo tengo una combinación, JavaScript, C Sharp y Android. Lo que hacemos es que en el mundo de JavaScript hacemos las operaciones en su lenguaje cuando va a salir lo transformamos en qué, en un JSON, se lo pasamos en JSON, él recibe el JSON, lo transforma a C Sharp, y ahí lo está procesando, si necesita mandárselo a un dispositivo móvil, lo convierte a JSON, se lo manda, él lo recibe en JSON, lo convierte a Java que es lo que corre Android o Kotlin, lo procesa, y si necesita devolver otra vez, va a volverlo a convertir a JSON, se lo devuelve al server, Server vuelve y lo convierte en su lenguaje y otra vez lo devuelve en JSON. Cuando llega al navegador otra vez lo recibe, lo transforma y lo tiene en JavaScript. Esta parte de acá es pues, porque las APIs por lo general están conectadas con unos servidores, eh, con bases de datos o con otros web services, con otras capas. Van a hablar en su propio lenguaje, por lo general sí, o lo que sea, ¿cierto? Pero ejemplo hay bases de datos que trabajan son o sea, trabajan con una variante de JSON que tiene datos binarios, listo. Entonces, imagínense, aquí también inclusive podríamos tener como una especie de conversión. Entonces, vamos a repasar. Cada uno trabaja en su propio lenguaje, no le importa. Pero, si nos vamos a poner de acuerdo en mandarnos los JSON en los trayectos, listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esas conversiones? Lo primero es que tenemos que diferenciar dos cosas, JavaScript, que es lo que está aquí al lado de la izquierda, se puede parecer a JSON, pero no, son diferentes. Por ejemplo, un objeto en JSON se llama así, objeto, y tiene unas condiciones. En JavaScript un objeto es un objeto literal, ¿listo? Un objeto literal, y tiene unas condiciones diferentes. Por ejemplo, este admite undefined, admite funciones y admite fechas que son cosas que no, no están dentro de los tipos de datos que vimos por ejemplo de json entonces entre estos dos mundos podemos hacer conversiones Listo. lo primero que vamos a ver es que si tenemos a la derecha un archivo json que es válido al hacer la conversión va a convertirse en un javascript válido caso contrario de lo que está acá abajo si el archivo json no es válido ¿Cierto? o sea, si no cumple con todos los tipos de datos que ya vimos, al tratarlo de convertir a un object literals va a dar un error, o sea, que no es posible. Sin embargo, sí se puede hacer al revés. Podemos tener un object literals que está cumpliendo todas sus condiciones y al convertirlo a JSON es posible. ¿Cómo? Resulta que cuando nosotros hacemos la conversión, lo que hace es que no nos envía esto como un valor, la función lo que va, la calcula y si retorna un valor, escribes el valor. Lo mismo pasa por ejemplo con las fechas. Él crea una nueva fecha, la convierte a tu JSON y la guarda como un string. Listo. Acá esto es una redundancia. La quise poner porque fue el tema que hablamos en las clases anteriores para convertir fechas a JSON. Pero él internamente, al darse cuenta que es un objeto tipo fecha, va a hacer la conversión a tu JSON. Algo importante para identificar cuando estamos en lado del JSON y cuando estamos al lado del JavaScript es que las claves están escritas con comilla doble, mientras que en JavaScript se pueden escribir sin ellas. Ahora vamos a ver entonces la primera conversión, se llama Stringify, nos ayuda a convertir Object Literals a Texto JSON. Acá por ejemplo tenemos un objeto perro con dos elementos, raza y nombre. Para convertirlo vamos a utilizar la clase de JSON, la escribimos en mayúscula, punto stringify y entre paréntesis le mandamos el object literals en este caso perro eso nos va a dar como resultado si nosotros lo vemos en un console log este podemos diferenciar como lo vimos ahorita que en el lado de JSON las claves tienen comilla doble mientras que acá no la segunda conversión se llama parse con s no la vamos a confundir con parse que es como le llamamos a los amigos en Medellín en Colombia parse parcero listo aquí vamos a decirlo parse para evitar confusión no vayan a decir json.parse sino json.parse ¿para qué nos sirve? para convertir un texto json a un object literal ¿cómo se hace? aquí tenemos un json válido vemos que los, las claves están con comillas dobles y para convertirlo a un object literal lo que hacemos es json.parse entre paréntesis le mandamos el texto en json si nosotros miramos esto en un console log vamos a ver que él nos devuelve un objeto un object literal esto por ejemplo es algo que se debe definir en los equipos de trabajo en el mío lo hacemos así cuando se trata de html o de json siempre utilizamos comillas dobles cuando se trata de javascript utilizamos comillas sencillas así no tenemos problemas con este tipo de combinaciones listo es sencillo la conversión vamos a hacer entonces un taller el primero vamos a ir a node taller 2.1 y vamos a convertir el objeto perro a texto taller 2.1 vamos a convertir este objeto perro a una variable que se llama texto como ustedes ya aprendieron entonces les voy a dejar que lo hagan les voy a dar dos minutos Muy bien, ¿qué tal les fue? ¿Pudimos? ¿Nos dio? Bueno, recuerden, siempre vamos a hacer el intento. Entonces, aquí nos dice que vamos a convertir a texto. Si tenemos un objeto, entonces const texto es igual json en mayúscula, punto y vamos a convertir de objeto a json se hace con stringify perro, punto y coma, le doy guardar y corremos no, taller 2.1 y le damos enter entonces aquí vamos a ver las diferencias de nuevo en el objeto las claves sin comilla los textos con comilla sencilla esto es javascript en el texto que es el lado de json las claves con comilla doble y los valores de tipo de string con comilla doble muy bien, entonces vamos al otro punto y ahora dice convierte texto objeto gato que muestra la consola vamos a ver entonces el taller 2.2 muy bien entonces aquí tenemos un json vamos a convertirlo a un object literals, los dejo entonces para que hagan el ejercicio ¡Listo! ¿Qué más pues? ¿Cómo nos fue? Vamos a tratar de resolver el ejercicio. Esto es convertir a objeto, jliterals. Entonces vamos a decirle const gato es igual a json. ¿Cómo convierto a objeto? ¿Con parse o con stringify? Muy bien, con parse. Ahora paréntesis, mando el texto y punto y coma, guardar y vamos a correr nowtaller Taller 2.2. Muy bien, y aquí qué tenemos exactamente lo contrario al ejercicio anterior. Tenemos el JSON arriba y el object literals en la parte de abajo. Muy bien, espero que hayan hecho el intento. Si no les dio, ya saben, vamos a seguir intentando, intentando hasta que nos dé. Perfecto, ya sabemos hacer conversiones.